¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bien, mis queridos amigos, en esta ocasión vamos a ver cómo eh, tenemos conectado lo que es un biométrico de la marca Heat Vision modelo DSK-1T 804 ABF. Entonces, eh, pues aquí como podemos observar, ya tenemos más o menos conectado el equipo. Ya tenemos eh, conectado el biométrico, conectado a internet, conectado a la fuente de alimentación. También ya tenemos conectado lo que es el botón de salida eh, o botón liberador con nuestra chapa magnética. Bien, les explico cómo tenemos conectado esto eh, para que ustedes se den una idea. Tenemos una fuente de alimentación de la marca Edcon, el modelo PL12DC5ABK, repito, PL12DC5ABK, ¿vale? Aquí les comparto la, el modelo. Esta fuente es de 5A, 12V, 5A, y eh, tiene para ponerle una batería de respaldo, vamos a ponerle una batería de 7A, 12V. Bien, eh, tenemos conectado lo que es un cable... Un cable de cuatro hilos para energía, para llevar a energía a ese biométrico, la chapa magnética. Y bueno, en la conexión pues tenemos aquí conectado lo que es un cable. Eh, tengo dos cables que es el verde y rojo para positivo de 12 volts y el blanco con negro para negativo. ¿Vale? Entonces como pueden ver aquí está esta fuente de 5 amperes. Y bueno, voy a mostrarles cómo está conectado lo que es eh, mis conexiones a, al biométrico, ¿no? Bien, en la parte de atrás trae lo que es una entrada para conectar nuestro cable RJ45 para Internet. Y también cuenta con, eh, para su conexión a, a la energía de 12 volts. Tenemos lo que es un juego de cables. En este juego de cables, pues vamos a encontrar eh, una serie de indicaciones. Aquí también, también, en la parte de abajo, indica todo lo que es el, las especificaciones y cómo se deben de cuáles son los, los, los cables ¿no? en esa organización. Bien, aquí conectamos lo que es el cable que viene de aquí de la fuente, agarramos lo que es eh, el rojo con el negro para alimentar nuestro biométrico. Perfecto, ya tenemos alimentado nuestro biométrico. Ahora, el otro par de cable que nos eh, sobró por aquí, lo conectamos, uno del, del corriente que viene de la fuente, lo vamos a conectar al común de nuestro biométrico. ¿Vale? Al común de nuestro biométrico, que es el color amarillo con blanco, ¿sale? Ahora, el negativo de la fuente, que viene de la fuente, la vamos a conectar al negativo de nuestra chapa magnética, ¿vale? Aquí está la conexión, aquí por dentro están las indicaciones cuál es positivo y negativo, ¿sale? Y el positivo de, nuestro, de nuestra chapa magnética... La vamos a conectar al no, normalmente cerrado. ¿Sale? Al cable de color blanco con morado. Ahí está. Tenemos las indicaciones aquí, los colores. Aquí están. Y las indicaciones aquí en la vía, ¿no? Perfecto, normalmente cerrado. Perfecto. Ya tenemos conectado lo que es la chapa eh, magnética. Ahora, la conexión de nuestro botón liberador. Eh, el modelo de este botón es el DSK7P01. Atrás de nuestro botón de liberador tenemos unas indicaciones que dice común, que es white en blanco, normalmente eh, abierto y normalmente cerrado perfecto, el común de nuestro botón liberador el común de nuestro botón liberador nos va eh, lo vamos a conectar al cable de color eh, negro con blanco dice aquí negro con blanco vale aquí GND, vale ese es el común. Ahora, el cable de color verde, normalmente abierto, irá conectado al cable de color amarillo con gris. Aquí lo tenemos. Donde dice la indicación de botón. En esta parte. Perfecto. Con esto ya tenemos las conexiones de nuestra chapa magnética y nuestro botón liberador a nuestro biométrico de la marca HitBisho, modelo DSK-1T804AEF. Perfecto. Vamos a hacer la prueba para ver que funciona. y lo tenemos cerrado vamos a oprimir el botón liberador y ya con eso nos libera la chapa. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bien. Eh, vamos a dejar la, el diagrama de conexiones en pantalla para que ustedes vean cuál es el procedimiento. El procedimiento de aquí, ya vieron que es de la fuente. Conectamos un cable con cuatro hilos, dos para positivo, dos para negativos. Y simplemente aquí nada más lo dividimos. Para nuestro biométrico y para nuestra chapa y botón. Perdón, para nuestra chapa más bien. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ver cómo eh, activar lo que es nuestro biométrico con el programa SADP, vale, entonces continuamos una vez que ya estamos dentro de nuestra laptop o nuestra computadora vamos a abrir el programa SADP vamos a darle en sí y vamos a eh, buscar o localizar lo que es nuestro biométrico, el DSK-1T-804-AEF. Bien, seleccionamos lo que es el... Nuestro biométrico. Aquí van a aparecer varios dispositivos y en caso que tengamos cámaras, DVRs, bueno, aquí van a aparecer. Perfecto, seleccionamos nuestro bio, dispositivo biométrico y vamos a irnos a activarlo. Para activar lo que es el el biométrico en, ahora sí que en, en el teclado, prácticamente directamente del, en el biométrico, el usuario es por default es admin. ¿Vale? Entonces, como vamos a activarlo por medio de, de nuestra aplicación SADP, pues vamos a eh, escoger lo que es una contraseña más segura. Yo voy a poner... Algo así. Perfecto. Voy a poner una contraseña. Una contraseña segura. Es lo que recomienda el fabricante. Y bueno, procedemos a activarlo. Perfecto. Aquí nos pide un código de verificación. Vamos a poner eh, uno. Y le damos en confirmar. Perfecto, como pueden observar, ya tenemos activado lo que es el eh, biométrico. A ver, bueno, vamos a seleccionar eh, una carpeta para que no exporte nuestra, nuestra guía, nuestros archivos de restauración de contraseña. Nos quitó del programa. Vamos a entrar nuevamente. Vamos a esperar que reinicie el dispositivo. Aquí lo tenemos. Y eh, vamos a seleccionar para que este biométrico, eh, cuando no, lo conectemos en una red diferente, pues... Eh, se conecte por medio del DHCP entonces vamos a seleccionar DHCP el puerto, el puerto por default está bien y vamos a ingresar la contraseña que le pusimos al momento de activarlo le damos en modificar y perfecto, aquí como vemos ya nuestro dispositivo está configurado y, eh, y está agarrando una dirección IP dentro del segmento de red que nosotros tenemos aquí. Y bueno, pues ya tiene la dirección IP 192.168.0.8. Perfecto, mi queridos amigos. Pues esto es lo que les quería mostrar por el momento. Pues sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.